Es tiempo de fiesta. En muchas localidades se celebran fiestas que reúnen amigos y familia y a mucha más gente. Los niños requieren una atención especial. Manténlos vigilados y controlados. Sobre todo en los recorridos de charangas y gigantes. No te coloques en lugares en los que pueda ocurrir un accidente como encima de tarimas o tablas, o en los recorridos de las fiestas, en especial si tienes movimientos limitados o vas con niños. En estos días se bebe y se come en exceso. Intenta que el ambiente sea festivo y no se convierta en un conflicto. Modera el consumo del alcohol y no dejes que los niños beban. Evita las procesiones o aglomeraciones a pleno sol. En las actividades que comportan riesgo, debes conocer dónde se encuentra la ayuda sanitaria. Sigue siempre las indicaciones de seguridad, en especial en espectáculos pirotécnicos o con animales. En los encierros, evita que los niños se acerquen a las vallas de seguridad y no permanezcas en lugares que comporten riesgo. En los parques infantiles, mantén a los pequeños controlados. No dejes que jueguen sin vigilancia, los golpes y caídas son muy frecuentes. En las ferias, los niños deben subir a las atracciones adecuadas a su edad y siempre deben tener medidas de seguridad como barras laterales o cinturones. Recuerda seguir estos consejos y disfruta de las fiestas.